Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y hoy lo que vamos a hacer, ¿qué va a ser lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer va a ser Instalarnos una extensión en nuestro navegador web Que vendría siendo una extensión llamada BT, BTR VTR Oblox Vamos, BT Roblox en te extensión Pero si La extensión Yo estoy en Firefox Ah, Firefox no Bueno Entonces Bueno, está O para Firefox O para Google Chrome en mi caso sería para Firefox. Le daríamos a Add o Instalar, Añadir y Aceptar. Y veis que hay algo como rojo, pues eso tiene que estar ahí. Nos vamos a Perfil. Aquí tendríamos, pues, la extensión. Le damos aquí. Me falta. Ya, Bien. Y eso, pues, aquí lo podríamos hacer. Y bueno, lo podemos configurar. Y una cosa que me ha gustado mucho, ¿vale? ¡Ah! ¡No se quita! Remove, auto, Firefox, añadir, aceptar. Reiniciar y aquí podemos eh, cambiar o default o black o simple, bueno, siempre va con sky o red o dark as night, lo que sería así. Ya lo voy a dejar en default. Y bueno, también una cosa muy buena que me parece guay Es que mirad, hoy, ¿cómo me va a quedar? Pues presion eh, no le tienes por qué presionar, pones el ratón encima Y te enseña cómo te quedaría en, en el avatar Y por ejemplo... Si a ti te ha gustado y le das aquí y lo quieres ver todo, ¿cómo quedaría? Ahí lo tienes para ver cómo quedaría, tal, sin sombrero, ¿cómo quedaría? Con sombrero, luego así si quieres verlo, si lo quieres ver ahí. O ¿cómo quedaría si el cuerpo lo tuviera así? O si el cuerpo lo tuviera así... O si el cuerpo lo tuviera así, ¿cómo quedaría? Luego, también hay otra cosa. Que es que, por ejemplo, si tú quieres ir... Ah, bueno, y el home está aquí. Y aquí te salen los últimos eventos. Y si, le, si por ejemplo, quieres un servidor vacío... Vale, que no sea VIP. Te vas aquí. Y aquí le das. Por ejemplo, la página 1000. A ver. Mira, no se han encontrado servidores. Entonces, en la página 900. En la página 700. En la página 500. Y ve vemos que en la página 500 sí hay. Entonces, 550. Y mirad, eh, hoy en la 550 hay servidores vacíos. Y mirad, aquí cero de un max. De 48 personas Y no es un servidor privado No lo es Bueno, no es disponible O bueno, pues nos vamos a un servidor de una persona Y como veis es un servidor de una persona ¿Vale? Y eh, Sí, si sí me deja, mirad Si sí me deja Y como vemos aquí, solo hay dos personas. Y aquí ya lo tenemos todo. Eh... Eh... Abajo en la descripción os dejaré el link de esta extensión por si os lo queréis instalar. Así que darle like, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. Solo si os ha gustado el vídeo, si queréis. Porque yo no os voy a obligar. Y hasta la próxima. Chao, chao.